Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy viernes, viernecito Recordad que mañana es sábado, sábado este día de altcoins Bueno, eh, decía Gilbert Keith eh, Gilbert Keith es un, un escritor, bueno, era un escritor inglés Fijaros que falleció en el año 36, ¿vale? 1936 Bueno, pues entonces decía en el mudo, en el el, En el mundo moderno La libertad es lo contrario de la realidad pero, sin embargo, es su ideal. Toma ya, la libertad es lo contrario a la realidad, pero, sin embargo, es su ideal. Y todo eso, sin ni siquiera imaginarse que iba a existir el metaverso. Yo ahí lo dejo. Luego ya cada uno, jeje, que le pegue cuatro vueltas, ¿no? Porque me parece una reflexión tan buena, tan excelente, tan profunda, que... Además abarca tantas cosas de las que tenemos hoy en día, que de la manera, sobre todo, eso, pues que la información y la comunicación tienden a confundirse, ¿no? No, yo me comunico, no, yo informo, yo soy informador, yo soy... Tú eres un pringao, igual que yo. Yo no soy informador, yo soy opinador. Es decir, yo ni formo. Yo realmente lo que digo está ahí y ya está. vale. Y... Y opino en función de lo que veo. Ya está. Eh, para, para, para informar están los medios de comunicación. Los medios de información que son pues, los periódicos, el telediario. Pues no. Ahora El gobierno está diciendo que no, que somos todos informadores. Eh, una polla para ellos. Que se la coman, pero bien. En fin, eh, no voy a decir más burradas Y vamos a comenzar porque está interesante Bitcoin. Y además, ¿tengo algo que deciros? No se lo contéis a Hacienda, ¿vale? Es secreto. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Voy a aparecer por aquí, aquí estoy. Vale, eh, Delta Exchange. Os vuelvo a insistir con Delta Exchange. Bueno, ya sabéis que es una colaboración pagada, ¿vale? Yo os lo digo todo, no hay ningún problema en eso. Y menos en este caso, pero también, igual que os digo cosas que no me gustan de algunas historias, pues también os digo cosas que sí me gustan de otras historias. Bueno, en primer lugar, veis que yo estoy operando en futuros. Eh, tengo, mira, vamos a, vamos a hacer una cosita. Ya que estamos aquí y de momento la línea de tendencia, ¿veis? Bueno, ¿veis que tuvimos desde los máximos anteriores un toque, dos toques, apoyamos una y dos veces y nos fuimos para arriba. Aquí llevamos igual, ¿vale? Uno, dos toques, aquí hemos salido, hemos apoyado y está empezando con otra velita verde. De momento, de momento voy a coger un 10% de lo que tengo aquí, cuatro contratillos, y eh, voy a comprar. Voy a comprarlo. ¿A qué precio? ¿En qué precio estamos? Eh, me vengo aquí le digo 22.991. Pues venga, 22.991. Le voy a hacer un larguito, ¿vale? 991 ya se me ha escapado, pero bueno, voy a dejarlo en 991. Vamos a hacer la compra. ¿Veis que una vez que le hacemos la compra nos dice eh, bueno, pues todas las características de la operación que vamos a abrir, ¿vale? Para que nos lo pensemos bien. ¿Estás loco? ¿Estás loco que estás? No, bueno, vale, venga. La, el precio de liquidación, importante, ¿vale? Fijaros siempre muy bien el precio de liquidación. Y ejecutamos la orden. Eh, ahora mismo tenemos una orden abierta. ¿Veis que, bueno, pues estamos un poquito... El precio está un poquito por encima. Pero ¿por qué lo he dejado así? Porque para que veáis que yo este, esta orden que tengo aquí... Puedo pinchar hacia abajo, puedo pinchar hacia arriba. Si lo suelto hacia... Eh, va, mira, ya se me ha hecho. <ríe> si lo hubiera soltado hacia arriba, ¿vale? Se me hubiera, se me hubiera comprado y, y anchas castillas y ya está ¿vale? Eh, y viceversa si es hacia abajo no importa, vale, bueno de momento le estamos perdiendo 3 céntimos, 4 céntimos no importa, si se va para abajo si se va para abajo, ¿qué voy a hacer? pues voy a comprar más pero bueno, de momento así lo dejamos eh, ¿qué me gusta? ¿qué me gusta mucho del de, de exchange? pues que no tengo que hacer un KY brutal para estar haciendo esto ¿vale? sabéis eh, yo de momento tengo que tener mi teléfono móvil punto ¿vale? bueno mi correo electrónico evidentemente no sin un correo electrónico no tienes usuario y contraseña así que creo que es una una carta positiva ¿vale? eh, hacienda y esta gente no, no no no sé no sé si no sé no sé si sé cuánto se quieren vale eh, pero vamos yo creo que se odian eh, por otra parte importante veis que Dentro de, de, de la cajita en la cual nosotros hacemos eh, las compras y las ventas, primero me gusta que se defina el número de contratos. ¿vale? Cada contrato es 0.0001 Bitcoin. Eh, aunque nosotros lo tengamos en Tether, en USD, en la moneda que se vale, no importa. Por otra parte, importante, tenemos aquí en Isolated, vamos damos a 5X, yo lo tengo, en, eh, si queremos tirar de todo el portfolio, es decir, en cruzado, tiramos aquí, si no, en aislado. Yo aislado, eh, puedes darle hasta 100x <ríe> el tirador, cada uno se la juegue como quiera, ¿vale? Yo de momento ya sabéis que soy más de am amante de, de 5x, así que bueno, ahí están las posiciones máximas que hay a, a 5x, estamos hablando de 5.269.000 USDT, ¿vale? Aquí marcamos lo que queramos, bien, por otra parte tenemos eh, Cosa que me gusta una jarta, una jarta. El Take Profit y el Stop Loss lo tenemos para marcarlos aquí, si queremos directamente, sin necesidad, inclusive, veis ¿sí que aquí pone avance. Podemos ir a la parte avanzada y hacer otra historia, ¿no? Pero, ¡ey! para el Take Profit, con un trigger, eh, el Trigger Price del Take Profit o del Stop Loss es el precio de activación, ¿vale? Que ahora vamos a ver otro sitio donde lo podemos hacer. Vamos a cerrar aquí. Entonces, yo directamente pongo... La cantidad de contratos, el precio los que los quiero comprar o vender. El take profit y el stop loss. Le doy a comprar y a castillas, ya me los marca todos. Ahora bien, vamos a suponer que yo no los suelo utilizar, ¿vale? Pero vamos a suponer que yo ahora quiero marcar un take profit y un stop loss. Y no lo, sé, no lo he hecho, pues me vengo aquí, veis que aquí tengo mi, mi posición abierta. Bitcoin, cuatro contratos, el precio de entrada... El valor nocional, ¿vale? que no es el valor real. El valor real son 18,39 dólares. Pero como es a 5x, es un por 5, pues el valor nocional son 91,96. Eh, el precio que marca el índex. El valor de liquidación estimado, 18,500. No creo que nos vayamos a ir hoy a 18,500. <ríe> Crucemos los dedos porque si abro sube el pan. Eh, eh, bueno, el total real que hemos, que hemos invertido... Lo, el ROE, el PNL que llevamos, llevamos un céntimo ganado. ¡Wow, Dios mío, gano un centavo de dólar! ¡Toma ya! ¡Venga, eso es bueno! ¡Dos centavos de dólar! ¡Madre mía, vamos a tirar la caza por la ventana! Y aquí, bueno, aquí es para compartir la, la, la... Si yo le doy a share, vale, vamos a verlo. Lo que haces es, es las ventanitas estas que siempre compartís, de fíjate lo que he ganado, tal, pues aquí... Eh, pues ahora pierdo un 0.02% Entra este precio y sale este precio y estas cosas que se siempre compartís, pues que están tan de moda, pues ahí está. Eh, si lo di ahora, sería un poquito mejor, porque es un centavo de dólar. Bien, y aquí me pone un más, ¿vale? En este más es para añadirle el take profit y el stop loss, si no solo he añadido la entrada. Vale, entonces yo le doy aquí el más y me aparece a más el avanzado, es decir, un trigger price y un limit price, o un trigger price y un limit price. ¿Qué significa el trigger price? El trigger en el que se va a activar. Yo estoy en largos, por ejemplo, digo, bueno, pues quiero que se me active a 22.200, 23.200 y que se ejecute a 23.205. Siempre tendrá que ser el de ejecución un poquito más alto, ¿vale? Y el stop loss es 4 de lo mismo. Ahora bien, si estoy en cortos, recordar que el trigger, el, el de activación, deberá ser un precio más alto que el de activación, que estará un poquito más bajo, porque, es, porque estamos en cortos, ¿vale? Eh, al estar en largos, no. Venga, listo. Esto eh, es bastante, bastante interesante. Me gusta que esté aquí delante, porque la mayoría de los exchanges como que les da miedo que la gente lo vea, lo toque y, y creo que es un error gravísimo. Sin embargo, aquí pum, lo tenemos. Um, tenemos la nubecita para guardar la la, el la gráfica que tengamos, tenemos todos para utilizar todo lo que queramos en dibujo, en herramientas de dibujo. Tenemos para utilizar también los indicadores y una cosita así, ¿vale? Yo estoy, llevo utilizándolo eh, como 15 días ya. Eh, y si os recomiendo utilizarlo con Google Chrome, ¿vale? O, evidentemente, con Braid, ¿vale? Si podéis utilizarlo con Braid, mejor. Eh, con, con Firefox no va muy allá con Microsoft Edge eh, cum si, com sa, con Safari cum si, vale sa, ¿vale? Eh, ya, es que piden, piden chicha al final los exchanges y yo ahora mismo tengo abierto, pues en este mismo navegador, ahora mismo en Chrome, tengo uno, 2 3 cuatro ventanas de exchanges abiertas. Os imaginaros. Eh, en, en, en Edge tengo otros tres. En, sí, sí. Eh, en, en Firefox tengo dos nada más. Y en... Y, y el, el gordo lo tengo aquí en Brave. Que tengo una, dos, tres, cuatro o cinco ventanas de exchange abiertas. O sea, que esto es una auténtica locura. ¿Vale? Chupan, chupan eh, bastante memoria. Entonces, bueno, estaros atentos con eso porque, claro, nos puede hacer un poquito de papilla. Vale, voy a, voy a repetir una cosa porque veo que estoy yo aquí como un mendrugo. Vale, me voy a poner por aquí arriba. Y lo que yo os decía del más, que no se ha visto, está aquí. ¿Vale? Si le dais aquí al más, pam, es donde aparece para eh, poner el, el trick profit y el stop loss. Eh, un poco mal que decir. A, eh, ya sabéis que lo que yo pienso de los exchanges. Los exchanges son para tocarlos, retocarlos y hacer cosas. ¿Qué ventajas tiene ahora mismo? Y que molan un huevo. y que molan un huevo eh, Aunque hagáis que YC, vale eh, no va a ir a ningún lado. Pues esa es la realidad. Eh, luego ya lo podemos pintar como queramos, pero no va a ningún lado, que eh, tienes que ir a hacer crack y así, no va a ningún lado, uy, ya ganamos 11 centavos de dólar, Dios mío, a lo mejor hasta ganamos dinero y todo encima, eh, pues que muy sencillo, bueno, aparte de, de, aparte de los futuros y opciones, ahora mismo, ahora mismo, hay una oferta que es genial, eh, que es esta, Ay, el depósito de la fortuna, hasta 2.500 pavetes de bonus, ojo, ojito, ojito, eh, esta oferta es aplicable a cualquier depósito, excepto en deto, es decir, que tú puedes hacer un depósito, ya que se manda 100 pavetes, uh, y entras en aquí, pero, pero, ¿hay ¿Qué requisito necesitas? Pues hacer el KYC. Si no haces KYC, tienes otra cosa, que mola también, que yo lo he hecho, ¿veis que pone aquí New 100? <ríe> pues he mandado... 100 pavos y me han dado el 10%. O sea, de 100 he tenido 110 pavetes. Así que, oye, mola, <ríe> mola un huevo. Eh, este ya no lo puedo volver a hacer, ya está reclamado. Climate, para aquí está Climate. Eh, y luego, ya si queréis hacer el, el KYC, que yo voy a hacerlo y mandaré eh, otro pellizquito y ya está. Y, bueno, a ver qué me toca en esta lotería. Si me tocan 2.500 pavos, um, pues no sé. A lo mejor hasta los sorteo y todo. Y luego, importante: hay referencias. Si vas a referir a alguien también. Luego tiene un sistema de referidos también bastante majete. Eh, no sé, chicos. Eh, mirarlo, echarle un ojo y cada uno, pues ya que tome la decisión que quiera. Tiene mogollón de pares, tienes futuros y tienes opciones importante a la gente que le va que le va a la marcha más allá de, de esto pues tiene futuros spot bueno el move también el, move, mmm, el tema de opciones pues bueno es bastante es bastante amplio es bastante amplio y aquí pues eso ya es lo que yo os digo cada uno pues que se fustigue como quiere pero si te mola el tema de, de, de opciones tienes unas poquitas para darle alegría eh, ya sabéis que yo soy más de futuros eh, bueno, estrategias, los strategies. Eh, también hay unas pocas eh, en las que puedes entrar, están bastante bien, tienen unos eh, APIs bastante decentes, sobre todo, bueno, aquí tenéis la del 42%, el Top 20 Momentum, que está bastante bien, eh, aparte que fija, fijaros que veis, entráis en muchos sitios y te están diciendo, no, estamos ganando no sé qué. Pues aquí estamos en menos menos 14%, menos 21%, aquí hay un más, más 42%, aquí hay un 16%, aquí hay un menos 22%, aquí hay un menos 10%. O sea que no te están diciendo, no, oh, toda la vida es fantástica, ¿no? Es que bonito. No, no, no. Hostia, la realidad es esta, pues aquí estamos ganando, aquí estamos perdiendo. Elige donde tú quieras estar. Tenemos eh, pulse de staking también, con lo que te dan. No es ninguna maravilla, pero bueno, en Deto ya sabéis, en su propia moneda, como es normal, siempre te van a dar un poquito más y a partir de ahí, pues bueno, eh, podéis ampliarlo. Eso en cuanto a Invest. Y bueno, las ofertas ya las hemos visto. Trade Futures, yo soy eh, de futuros, ya sabéis que me molan mogollón. Y nuevamente, ¿qué tradeo en futuros? Pues lo que suele tradear todo hijo de vecino que ya sabe de qué va esto, Bitcoin. Bitcoin, alguna vez Ethereum, alguna vez alguna altcoin, pero las altcoins fijaros qué curioso, ¿no? No suelo tradear mucho en cortos, pero las altcoins sí las suelo tradear en cortos así que bueno, en fin, esto es lo que tengo para vosotros en cuanto a lo que no le debéis contar a Hacienda ¿vale? Yo no os he dicho nada, simplemente os he contado que esto existe Joder, pues menos mal. <ríe> tú cállate la boca Bien, eh, vamos ahora a un análisis un poquito más profundo de Bitcoin. Bueno, de momento, este máximo que había, no hemos llegado a él, pero sí es importante esta línea de tendencia que la hayamos roto, hemos hecho el pullback, a ver si somos capaces de salir a alza. ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo también en esta otra gráfica Cuatro horas, pues muy sencillo, hemos venido, nos hemos apoyado a la media de 100 e intentamos tirar para arriba. Pero es que esto es un jodido gemelo, fijaros, mira, vamos a verlo a, a una hora. ¿Qué ha pasado en una hora? Me echo un para abajo, me echo arriba, me echo arriba, me echo un para abajo. Ahora intenta recuperarse. Bueno, ya aquí tenemos una mmm, cosa nueva. Bien, pues vamos a ver qué ha pasado en el SP500. O sea, porque es que es flipante. Es decir, me echo un para abajo arriba, arriba, me echo un para abajo y otra vez arriba, ahora sigue construyendo a ver si sigue así y nos contagia y seguimos sub recuperando un poquito ese espacio que tenemos ahí medio medio raro, raro, raro Vale, así que bueno, en principio bien, a ver qué tal cierra el día el SP500 ¿cuánto le queda por...? ¿eh? 3 horas 55, ¿no? sí, ¿no? sí, 3 horas 55 para el cierre total, eh, que acabe en una vela y algo, estaría bastante, bastante bien eh... Pa, pa, pa, pa. Vamos a volver a Bitcoin. Porque... Aquí. Está bien aquí. Vamos a ponerlo en una horita. Y vamos a ponerlo aquí. Bueno, a ver si somos capaces de seguir creciendo. Pero ¿qué pasa? Ah, vamos a verlo aquí. Veis que en, eh, la zona de soporte que estuvimos marcando con Fibonacci ha llegado justo a la parte inferior. Incluso... Incluso, incluso hizo una falsa ruptura de la zona. ¿Veis? Se salió, enseguida volvió a entrar y para arriba. Eh, no hemos llegado a esa zona de rebote, eso es bastante bueno. Pero, ¿qué pasa? Mm. Eh, hemos llegado otra vez a la línea de tendencia. Cada vez que llegamos a esta línea de tendencia, fijaros, nos rechaza. Aquí puff, nos rechazó, nos hiperrechazó. Aquí nos volvió a rechazar. Somos unos rechazados, qué asco. ¿eh? Eh, otra vez y aquí sale y además nos rechaza con una vela que abraza la anterior lo raro es que haya hecho estas dos velas y otro rechazo Vale, vamos a ver eh, a lo largo del día quizás podamos volver a acercarnos yo no creo que en el fin de semana la rompamos no sería bueno abrir un gap a, porque ya sabemos que los futuros del CME cierran dentro de tres o cuatro horas eh, y dejar un gap el de fin de semana abajo a mí no me mola oye, que si da dinerito, pues fantástico pero ya sabéis que luego vienen los, los, los domingos con Canguele y los lunes, que suele haber últimamente muy poquito volumen. Entonces, eso produce que eh, la resaca de domingo vaya un poquito más allá. Y eso pues, tampoco, tampoco mola. Bien, eh, creo que es posible que vayamos a tocarla y luego ya empecemos a caer... No sé hasta qué punto vamos a caer a lo largo del fin de semana... ...y luego volvamos a subir e intentemos romperla más adelante. ¿Que la rompemos aquí? Pues nada, pues ya nos preparemos para el domingo... ...para un gap para el fin de semana. Pero bueno, estaros atentos a esta ruptura. Eh, importante que en una hora estamos por encima del 50% R6. Es decir, que si seguimos manteniéndonos ahora en velas verdes... Eh, ...y por encima de 50, estaremos poco a poco, aunque sea lateral, subiendo. Esto es importante. En cuatro horas también, veis, estamos justo en 50 digamos que hemos retesteado la zona si empezamos a subir o lateralizar eh, en RSI, estaremos consiguiendo subir al alza y esto es lo que estamos buscando para poder romper de una vez esta línea de tendencia vale. que, oye, pues eh, no es que sea la principal, pero es una línea de tendencia súper importante, ¿vale? toque aquí toque, bueno, 1, 2 y 3 la picadora MULINEX, aquí no llegó Aquí hemos llegado y estamos intentando romperla y seguimos insistiendo. ¿Por qué? Porque si la rompemos es la que nos puede llevar a la zona de 27-28. Si no la rompemos, nada. Aunque ya sabemos que la primera paradiña está en este TP1, que la parte superior coincide con qué? Vamos a verlo. Al ¿Vale? igual que marcamos el inferior, marcamos el superior. ¿Con qué coincide? Justo con este apoyo que hay aquí. ¿Vale? Este apoyo en la zona de los 26 y medio, 25 y pico en algunos, dependiendo del exchange, pero estamos en Binance contra Bitcoin contra el Títer. coincide en ese, en ese punto. Así que, bueno, pues si conseguimos romperlas y nos lleva al TP1, oye, genial, que luego nos tenemos que ir para abajo, pues, pues, pues ¿qué vamos a hacer? Este, este juego es así, así funcionan las cosas, así han sido y así se las hemos contado. <ríe> eh, Ethereum haciendo lo propio, haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin. Muy bien, a ver si cierra por encima de la media de 100. Y mañana tienen un buen día. Eh, el total market, bien, muy bien. Fijaros, eh, 40 puntos, ¿vale? 0,40 tienen las altcoins por encima del de mercado con Bitcoin, que tiene 0,47 y con las altcoins 2.84 o sea, Con eh, lo cual quiere decir que hay altcoins que la han hecho muy bien. La dominancia de Bitcoin sigue cayendo. De momento ha pasado una zona crítica a ver si cae y sigue cayendo más, por lo menos a la zona de 0, o sea, de 41%. Eh, ¿Quiere decir esto que no puede caer hasta la zona de soporte antiguo en el que ya tocó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces? No, no, puede hacerlo. Eh, y ojalá lo hiciera, eh. ojalá, pues sería, vamos, esto sería una fiesta a lo largo de todo el mes de junio para las altcoins. Pero, muy atentos a cualquier rebote que pudiera tener, ¿vale? Eh, porque puede hacer bastante pupa el oro. Eh, ¿Qué más tenemos para que aquí? El oro, bueno, el títer, la dominancia cayendo, evidentemente. Después de seis días subiendo, hoy ha caído bastante, ahora haciendo varias velas. Aunque, a ver si cae y se hunde ahí hasta la media de 200 <risa> El oro eh, ha caído a primera hora, luego ha subido y luego ha rebotado. Bla, bla, bla, bla, bla. Está peleando con la media de 50, ¿vale? Importante, es una lucha interesante. Que hasta la semana que viene ya no va a romper, porque llega el fin de semana y se queda más plano que la leche. Parece una nadadora. Así que, eh, bueno si llega para aquí arriba a la media de 100 la semana que viene, posiblemente sea el camino ya sabéis que yo en la zona de 1800 cerraré la operación eh, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Bah! los cortos de Bitcoin se están metiendo una castaña, eso es lo que buscábamos fijaros qué curioso ¿eh? vienen, intenta romper la línea de tendencia que teníamos, la rompe pero se pega de bruces con el 50% del canal y aplom para abajo. Esto es bastante bueno. ¿Hasta dónde podemos esperarlos? Pues al menos, otra vez, hasta esta línea de tendencia de inferiores que tocó una vez, dos veces, tres veces, pues vamos por la cuarta. No pasa nada, que bajen. Y si se van al hoyo, mejor. Si se van a la parte inferior del canal que estamos siguiendo, mejor todavía. En fin que sigan con esa tendencia de ascendente que oye nos mantenga un poquito a nosotros en vilo y bien eh, porcentaje de cambio bueno los perdedores son los cortos de bitcoin eso es muy bueno y los ganadores tenemos a niar tenemos a tita tita dios mío zona de soporte antigua de resistencia antiguo soporte eh, boson protocol también hot los library libros gratis ya están por encima de los 2 centavos de dólar muy bien el recuperando ahí, saliendo un poquito de su auténtica ñordita no pasa nada, ahí están guardaditos ya llegará su, su momento, no hay prisa hay cosas que son para dos años pues dentro de dos años lo veremos cadena sigue subiendo Sigue recuperando terreno en cuanto pase la media de 100, tiene que ir a por esta línea verde y después a por este máximo que será donde coincida en 3,40 más o menos con la media de 200. la medida que uno baja, el precio sube y más o menos yo creo que es esa zona en la que nos encontraremos. Y bueno, y en definitiva bastante bien a las altcoins, ganando dinerito, recuperando terreno perdido, muy bien, enhorabuena a los premiados. Y Tita contra el Bitcoin, por ejemplo, 11%, 11,82, casi 12%. Eh, bueno, pues a una zona de resistencia anterior soporte, ya tocó una vez, se lo fue al carajo, va a tocar otra vez, posiblemente tenga un retroceso para ir hacia arriba. En ese retroceso, ¿qué hará una vez que toque y a un retroceso? Pues acunarse en la media de 200. Si se acuna en ella, hace la banderita por encima de ella y luego va, va alza, podemos empezar a pensar ya en los 862 y también en esta zona de los 965. Tarariro, eh, eso. Eh, a mí me vendría bastante bien Porque ahí ya la cerraría Tengo... A ver eh, Yo el momento que pase esta zona ya estoy en beneficio Con Tita eh, De aquella entrada que hicimos por estas zonas Compré aquí y compré aquí No, no bajo del todo, un poquito en la zona Entonces tengo un buen precio En medio, si rompe al alza Venderé, evidentemente Y la daré por cerrada, también eh, Dent bastante bien CTSI, Neblio con sus cositas, sigue haciendo ahí su, su coronita ahí arriba. De ser, Te rechazo, pero subo, te rechazo, pero subo, te rechazo, pero subo. Aquí ya te rechazo y no subo tanto. Y bueno, pues hacer banderita. Normalmente Neblio, después de las banderitas, hace caíditas. ¿Vale? Hace caíditas bastante, bastante claras. Entonces, bueno. Eh, pero bueno, bien, bien, bien para la recuperación de Neblio. Me alegro. Y bueno, está así el mercado, está bastante, bastante bonito. Pero ya os digo, con la dominancia, vigilarla mucho porque en cualquier momento nos podemos pegar un cataplón. Bitcoin sigue, sigue aquí en su en su deriva ascendente, intentando recuperar con esta bandera la media de 200, que es la que nos ha mandado para ah. abajo. A ver si después de todo este burullo que tenemos aquí de media, la de 100, la de 50, la de 200, la de 20, días todas aquí juntas... Las pasamos y vamos otra vez a atacar la de 200. Que vaya tela marinera. ¿Y qué pasa con esta cosa que tenemos por aquí? Así a media. Pues que tenemos... Ya ya ya ganamos 27 centavos de dólar. Ya ganamos 27 centavos de dólar. Madre mía. Qué locura. Así madre, así yo no, no sé. Bueno. Próximamente. Para los no frikis. Para la gente claro Para la gente que quiere las cosas sencillas. Pues la gente de Material Bitcoin me ha mandado un... un, un no es un Ledger, claro, es un monedero Bitcoin. El, es el, dicen que es el más seguro del mundo. Mm, puede ser que lo sea. Eh, ¿Por qué? Pues porque como no depende de, de software, no depende de estar enchufado o no estar enchufado. No, resistente a inundaciones a incendios, más 900 grados centígrados, a, hop, a golpes, resistente a hackers. Eh, lo, lo voy a probar, ¿vale? Voy a ir viendo cómo va y... Bueno, pues ya, ya iremos viendo cositas sobre él, porque creo que para la, que la, la gente que no quiere complicarse la vida, o que no tiene por qué complicarse la vida, o que no tiene acceso a la computadora, no sé qué, no sé cuánto, puede ser no una herramienta, sino la herramienta. Así que lo iremos probando. Bien, poco más que decir. Buen fin de semana a todos. Espero que, bueno, pues que Bitcoin nos dé lo que nos tiene que dar no sustos, sino candela y, pues, como digo siempre, invertir con muchísima cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.